Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Como continuación al vídeo anterior en que cazamos un puma, vamos a ver qué nos da el, el trípode que tenemos en, en la parte superior del lago de Valle Suizo. Antes me equivoqué y dije que tierra de pumas y de Valle Suizo. Vamos a ver qué tenemos por allí. Estamos viendo. Hay muchas huellas. Mira, vaya. Un, un ciervo mulo ainoso precioso nivel 4 una guarda preciosa vamos a ver si localizamos otro otro animal ¿Hay, hay una señal de advertencia algún animal nos ha visto vamos a ver qué es si lo mira otro ciervo mulo nivel 2 y vamos a, a poner este animal parece que cogemos el rifle vaya se ha levantado por la señal del otro animal se nos está dando dando el culo es si lo vamos a ver un poquito no pero lo hemos lo hemos lo hemos espantado nos va a tocar ir a por él pues vamos a, a seguir las huellas hasta que lo localicemos y lo hemos localizado ya ahí lo tenemos también sigue de espalda a ver si se nos gira y nos da nos da el flanco otras en la red, ya se ha girado vamos a coger el rifle antes de que cambie posición se lo vuelva a girar le silbamos a veces se nos gira un poquito muestra nuestro flanco bonito y ¡Ay! Oh. desde luego hay que reconocer que la capa arinosa de un animal es preciosa incluso un, un albino un melanístico pero el, el arinoso también es un un animal digno de digno de tener en el, en el pabellón. Bueno, vemos algún impacto. Le, le hemos dado en el pulmón, ha sido muerte muerte rápida, un sangrado grande. Vamos a ver. Ya tenemos en nuestro animal. Vamos a sacarle una, una fotito con la cámara del juego. Que esto ya de por el del vídeo. Vamos a hacer otra desde otro ángulo. Ya está hecha la cámara y vamos a ver nuestra nuestra puntuación ¡Wow! un oro precioso precioso desde, desde luego la silueta que tiene el animal esto y la cuerna la cuerna muy equilibrada muy bonita vamos a verlo desde otro ángulo pues si sí, esto esto va a ir a esto va a ir al pabellón de trofeo porque este animal es digno de, de ser exhibido ya lo, lo hemos disecado y bueno, vaya, hay problemas de audio del, del juego. Vamos a ver aquí, nos vamos a, a dirigir a, al pabellón de, de trofeos donde donde guardo las los animales cazadores. Bueno, mientras vamos a, al pabellón de trofeos, aquí este es el pabellón donde lo vamos a, a colocar. Nos vamos a lo vamos a poner aquí a la, a la izquierda. Ahí veis eh, al fondo, bueno un león en el soporte de, de un conejo queda bonito y, y el juego nos permite la opción ya expliqué que había un vídeo como, como colocarlos lo vamos a colocar aquí en este en este soporte y venga ya lo queda, que es un bello animal queda precioso ahí en, en un soporte de, de pie con los leones a, al fondo como el león y la leona mirando la diciendo te vamos a comer y prácticamente estamos, estamos acabando ya, volvemos a, a colocar los soportes en su sitio y esto es todo de momento, así que como siempre digo, muy buena suerte, buena caza y suscribiros a mi canal. Esto es todo por hoy.